Hoy leeremos Imprudencia, un cuento de Guy de Maupassant. Ya sabemos que sus temas favoritos eran los campesinos normandos, los pequeños burgueses, la mediocridad de los funcionarios, la guerra franco-prusiana, las aventuras amorosas o las alucilaciones de la locura. En el cuento de hoy el tema escogido por el autor es el de las aventuras amorosas. Damos comienzo. Espero que te guste. Imprudencia Antes de la boda se habían amado castamente en las estrellas. Todo había empezado por un encuentro encantador en una playa del océano. A él le había parecido deliciosa la joven rosada que pasaba con sus sombrillas claras y sus vestidos frescos, recortándose sobre el gran horizonte marino. La había amado, rubia y frágil, en aquel marco de las olas azules y el cielo inmenso, y confundía la ternura que aquella mujer apenas desarrollada le inspiraba con la emoción vaga y poderosa que despertaba en su alma, en su corazón y en sus venas el aire vivo y salado y el gran paisaje lleno de sol y de olas. En cuanto a ella, lo había amado porque la cortejaba, porque era joven, bastante rico, amable y delicado, lo había amado porque es natural en las jóvenes amar a los jóvenes que le dicen palabras tiernas. Entonces, durante tres meses, habían vivido uno al lado del otro mirándose a los ojos y cogidos de la mano. El buenos días que intercambiaban por la mañana antes del baño en el frescor del día nuevo y el adiós de la noche sobre la arena bajo las estrellas en la tibieza de la noche serena murmurados en voz baja, muy baja. Tenían ya un gusto a besos, aunque sus labios no se hubieran encontrado nunca. Soñaban el uno con el otro nada más dormirse, pensaban el uno en el otro en cuanto se despertaban y, sin decírselo todavía, se llamaban y se deseaban con toda su alma y con todo su cuerpo. Después de la boda se habían adorado en la tierra, porque al principio había sido una especie de furia sensual e infatigable. Luego, una ternura exaltada hecha de poesía palpable de caricias ya refinadas de invenciones deliciosas y pícaras. Todas sus miradas significaban algo impuro, y todos sus gestos les recordaban la cálida intimidad de las noches. Ahora, sin confesárselo acaso, sin comprenderlo todavía, empezaban a estar cansados el uno del otro. Seguían queriéndose, sin embargo, pero ya no tenían nada que revelarse, nada que hacer que no hubieran hecho a menudo, nada que aprender el uno del otro, ni siquiera una palabra de amor nueva un impulso imprevisto, una entonación que hiciera más ardiente el verbo conocido, con tanta frecuencia pronunciado. Se esforzaban, sin embargo, por reanimar la llama debilitada de los primeros abrazos. Cada día imaginaban tiernos engaños, ingenuas o complicadas chiquilladas, toda una serie de tentativas desesperadas por hacer renacer en sus corazones el inagotable ardor de los primeros días y en sus venas la llama del mes nupcial. De vez en cuando, a fuerza de fustigar su deseo, recuperaban una hora de enloquecimiento ficticio seguido al punto por una lasitud asqueada. Habían probado los claros de luna, los paseos bajo las hojas en la suavidad de las noches, la poesía de las riberas bañadas de bruma la excitación de las fiestas públicas y una mañana en riete, le dijo a Paul ¿Quieres llevarme a cenar al cabaret? Pues claro, querida ¿A un cabaret muy conocido? Desde luego La miraba interrogándola con los ojos viendo con toda claridad que estaba pensando en algo que no quería decir Ella prosiguió «Ya sabes, a un cabaret...» «¿Cómo explicarlo?» «A un cabaret galante, a un cabaret donde hay citas». Él sonrió. «Sí, comprendo. A un reservado particular de un gran café. Eso es. Pero de un gran café donde le conozcan, donde ya hayas cenado...» «No, cenado. En fin, ya sabes, en fin, que el Rian, no. ¿Me atreveré alguna vez a decirlo? Dilo, querida, entre nosotros, ¿qué importa? No tenemos secretos. No, no me atrevo. Vamos, no te hagas la inocente, dilo. Pues, bueno, pues, bueno, quería... Querría que me tomasen por tu amante, sí, y que los camareros que no saben que estás casado me miren como a tu amante y tú también, que también tú me creas tu amante durante una hora en ese lugar del que debes de tener recuerdos. Eso era. Y yo misma me creeré que soy tu amante. Cometeré una falta grave, te engañaré contigo. Eso es. Una cosa muy fea, pero querría. No me hagas ponerme colorada. Noto que me ruborizo. No te figuras cuando me... —Me me turbaría cenar así contigo en un lugar nada decente. Es en un reservado particular donde se aman todas las noches. Todas las noches es algo muy feo. Estoy colorada como un tomate, no me mires. Él se reía muy divertido y respondió. —Sí, esta noche iremos a un lugar muy elegante donde me conocen. A eso de las siete subían la escalera de un gran café del boulevard, el sonriente, con aire de triunfo, ella tímida, envuelta en un velo encantada. En cuanto hubieron entrado en un reservado mueblado con cuatro sillones y un ancho diván de terciopelo rojo, el metre de Frac entró y presentó la carta. Paul se la atendió a su mujer. —¿Qué quieres comer? —Pero si no sé lo que suele comerse aquí. Entonces él leyó la letanía de platos mientras se quitaba el gabán, que puso en manos de un camarero. Luego dijo, «Menú fuerte, sopa de cangrejos, pollo a la diabla, lomo de liebre, bogabán de a la americana, ensalada de legumbres con muchas especies y postre. Beberemos champán». El metre sonreía mirando a la joven. Recogió la carta murmurando, «El señor Paul va a querer tisana o champán. Champán muy seco». A Henriette le hizo feliz oír que aquel hombre conocía el nombre de su marido. Se sentaron uno al lado del otro en el diván y empezaron a cenar. Diez velas los iluminaban reflejadas en un gran espejo empañado por miles de nombres trazados con diamante y que lanzaban sobre el claro cristal una especie de inmensa tela de araña. Henriette bebía sin parar para animarse, aunque ella se sintió aturdida con las primeras copas. Paul, excitado por los recuerdos, besaba en todo momento la mano de su mujer. Sus ojos brillaban. Ella se sentía extrañamente emocionada por aquel lugar sospechoso Agitada, contenta, algo maxillada pero vibrante. Dos camareros graves, mudos, habituados a verlo todo y a olvidarlo todo, a entrar solo en los instantes necesarios y a salir en los minutos de expansión, iban y venían deprisa y suavemente. Hacia la mitad de la cena Henriette estaba borracha, completamente borracha, y Paul, achispado, le oprimía la rodilla con toda su fuerza. Ella hablaba ahora, con todo atrevimiento, las mejillas rojas, la mirada viva y húmeda. «Oh, vamos, Paul, confiésate, ¿sabes? Quisiera saberlo todo». «¿Qué, querida? No me atrevo a decírtelo. Venga, dilo. Has tenido amantes...» Muchas amantes antes de mí. Él vacilaba algo perplejo sin saber si debía ocultar sus aventuras galantes o jactarse de ellas. Ella prosiguió. Oh, te lo ruego, dime, ¿has tenido muchas? Algunas. ¿Cuántas? No lo sé. ¿Se saben esas cosas? No las has contado, claro que no. Oh, entonces has tenido muchas. Pues sí. ¿Cuántas? Poco más o menos. Solo poco más o menos. De veras que no lo sé, querida. Hubo años en que tuve muchas y años en que tuve muchas menos. ¿Cuántas al año? Di. Unas veces veinte o treinta, otras cuatro o cinco únicamente. Oh. Eso hace más de cien mujeres en total. Sí, poco más o menos. ¡Oh, qué repugnante! ¿Por qué es repugnante? Pues porque es repugnante cuando se piensan todas esas mujeres desnudas y siempre, siempre lo mismo. ¡Oh, qué repugnante de todos modos! ¡Más de cien mujeres! Le chocó que a ella eso le pareciera repugnante y respondió con ese aire superior que adoptan los hombres para hacer comprender a las mujeres que están diciendo una tontería. Pues sí que tiene gracia, vamos. Si es repugnante tener cien mujeres igual de repugnante es tener una. ¿O no, en absoluto? ¿Por qué no? Porque una mujer es una relación, es un amor que os une a ella, mientras que cien mujeres es la porquería, la indecencia. No comprendo cómo puede un hombre rozarse con todas esas jóvenes que son sucias. Pues no, son muy limpias. No se puede ser limpia haciendo el oficio que hacen. Al contrario, a causa de su oficio son limpias. Oh, quita, quita, anda, quita, quita allá cuando se piensa que la víspera lo hacían con otro, es innoble. No más innoble que beber en esa copa donde ha bebido no sé quién esta mañana y que se ha lavado menos, puedes estar segura. Oh, calla, me das asco. Pero entonces, ¿por qué me preguntas si he tenido amantes? Y dime, ¿tus amantes eran todas putas? ¿Las cien? Pues no, claro que no. ¿Qué eran entonces? Actrices, obreras y algunas mujeres de mundo. ¿Cuántas mujeres de mundo? Seis. ¿Solo seis? Sí. ¿Eran guapas? Claro. ¿Más guapa que las putas? No. ¿A quién preferías? ¿A las putas o a las mujeres de mundo? A las putas. Oh, mira que eres cerdo. ¿Y por qué? Porque no me gustan los talentos de aficionado. ¡Oh, qué horror! ¿Sabes que eres abominable? Y dime, ¿te divertía eso de pasar así de una a otra? Claro que sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Qué era lo que te divertía? ¿Que no se parecen? Claro que no. Ah, las mujeres no se parecen. ¿En absoluto? ¿En nada? En nada. ¡Qué gracioso! ¿Qué tienen de diferente? pues todo ¿el cuerpo? pues sí, el cuerpo ¿todo el cuerpo? todo el cuerpo ¿y qué más? pues la manera de... besar de hablar, de decir las menores cosas ah ¿y es muy divertido cambiar? pues claro ¿y los hombres también son diferentes? eso no lo sé ¿no lo sabes? no deben ser diferentes, sí, sin duda. Se quedó pensativa con la copa de champán en la mano. Estaba llena, se la bebió de un trago. Luego, dejándola sobre la mesa, echó los dos brazos al cuello de su marido murmurándole en la boca. Oh, amor mío, cuánto te quiero. Él la estrechó con un abrazo apasionado. Un camarero que entraba retrocedió cerrando la puerta y el servicio quedó interrumpido durante cinco minutos más o menos. Cuando el metre reapareció con aire grave y digno, trayendo las frutas de postre, ella tenía de nuevo una copa llena entre los dedos, y mirando el fondo del líquido amarillo y transparente, como para ver en él cosas desconocidas e imaginadas, murmuraba con voz soñadora. «¡Oh, sí!» Debe ser muy divertido de todos modos. Fin.